Aunque Jim no pone la herramienta ruta directamente dentro de la de selección, sí que se puede utilizar para crear selecciones partiendo de una ruta. La herramienta ruta es esta que aparece debajo de la selección de rectángulos simbolizada por una pluma. Hago clic sobre ella y para ver las rutas que vaya haciendo en el empotrable, capas, canales, la tercera pestaña es rutas. ¿Qué hace la herramienta rutas? Pues crear rutas, selecciones, mediante un tipo de curvas complejas llamadas desier, que le dan una funcionalidad parecida al lazo para seleccionar, pero que tienen toda la adaptabilidad de las curvas vectoriales. Puede crear una curva, luego trazarla o incluso guardarla o exportarla y posteriormente las rutas las convertimos en selecciones. ¿Cuándo se usa? Pues obviamente cuando no nos sirven las demás herramientas de selección. Imaginemos que queremos hacer una selección no regular de una imagen, la única herramienta de selección que nos serviría es la herramienta lazo. No obstante el control de esta herramienta depende del pulso de la persona que maneja el programa y puede que no sea el adecuado o que cuando se haya seleccionado una zona no se ajuste esta zona a lo que pretendíamos y haya que hacerla de nuevo vamos a hacer una prueba con la herramienta ruta, deselecciono utilizo la herramienta de rutas para crear una selección que sería muy compleja de realizar con otra herramienta. Para cerrar la selección hago clic y pulso sobre el primer nodo. Como podemos comprobar en la ventana rutas se ha dibujado la ruta que en principio está oculta para realizar una selección cuando ya se tiene realizada una ruta, en opciones de herramienta se hace clic en el botón crear selección a partir de la ruta. Voy a cambiar de herramienta de selección y la selección que acabo de hacer sería muy complicada de hacer con la herramienta de a mano alzada, deselecciono, la herramienta Rutas. También permite crear líneas rectas haciendo clic sucesivamente en distintos puntos de la imagen. Se van creando puntos de anclaje que permiten transformar posteriormente la recta en una curva. Voy a cerrar de nuevo esta ruta mediante control clic sobre el primer nodo y en opciones de la herramienta vemos que está activado el botón diseño, voy a activar el botón editar, al activar el botón editar y pinchar sobre uno de los nodos y arrastrar me va a aparecer un manejador que me permite controlar el punto de control, el nodo y las curvas que parten de dicho nodo. Estos manejadores se pueden manejar de forma independiente. También se pueden crear nuevos nodos. Cuando sitúo el puntero del ratón encima de la ruta, si hago clic sobre ese punto, se crea un nuevo nodo con sus dos manejadores que puedo mover como yo quiera. Finalmente en opciones de herramienta tenemos el botón radial mover que me va a permitir mover la ruta completa de un lugar a otro de la pantalla. Como se ha comentado con anterioridad puedo crear una ruta a partir de la selección haciendo clic en crear selección a partir de la ruta. Incluso podría utilizar esta ruta para dibujar una línea mediante el botón trazar ruta. En el cuadro de diálogo que me aparece elijo anchura de la línea, color sólido o patrón. Hago clic en el botón trazo para dibujar la línea utilizando la ruta.